De Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, ley, nueva alianza en la nueva alianza. Tercer domingo de cuaresma del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. Piensen ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás sus galileos. Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en, un, en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos a esta higuera y no los he encontrado. Córtala, ¿para que ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no el año que viene, la cortaré. Palabra del Señor Gloria ti, a ti Señor, Señor Jesús San Lucas en el Evangelio nos dice que se presentaron algunos a contar a Jesús lo que había ocurrido con los galileos que habían sido ejecutados violentamente en el momento mismo de ofrecer sus sacrificios en el templo y como la sangre de estos galileos habían sido mezclados con la de los animales sacrificados estos galileos eran hombres decididos por temperamento y era de los más comprometidos en la lucha por la libertad de Israel. Pilato, gobernador romano, quiso dar a este pueblo un escarmiento ejemplar, lo reprime duramente. Después San Lucas hace referencia a un terremoto que conmovió la ciudad de Jerusalén y derrumbó la torre de Siloé, sepultando bajo sus ruinas a 18 habitantes de aquella ciudad Debido a una falsa conciencia de autojustificación, llegaban a pensar que todas estas catástrofes naturales o todos estos actos de reprensión alcanzaban solamente a los culpables y creían que se trataba de un castigo especial de Dios contra los pecadores especialmente. Por lo tanto, a todos los que no habían sido alcanzados por el mismo castigo se consideraban libres de toda culpa. Es muy común que ante una desgracia pensemos en las faltas de otros, no en las propias.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 Por la, por la manía de buscar siempre culpables o por el temor de analizar la realidad personal con más detenimiento. Lucas resalta primeramente el peligro de confundir y juzgar con los mismos parámetros un accidente, como la caída de la torre de Seloé, que es un asesinato en donde se puede identificar a Pilato como culpable directo para reflexionar sobre el mal que hemos hecho o el bien que hemos dejado de hacer. De aquí toma sentido la parábola del Evangelio. El amo de la viña es el Padre, Cristo el veñador y la hoguera estéril es el pueblo de Dios, la humanidad, nosotros. La parábola nos hace ver que nuestra conversión es urgente. La conversión cristiana es una conversión permanente que necesita que demos frutos sino nuestra conversión etérea es vacía. Nadie puede decir, yo ya no me he convertido del todo. San Pablo en la segunda lectura quiere que escarmentemos en cabeza ajena. Nos habla de cómo Dios favorecía al pueblo de Israel, pero este pueblo cayó en el pecado y fue castigado por Dios. Y después añade, todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. San Pablo entendió también que nadie puede presumir de justo. Este sería ya un pecado. Necesitamos no fiarnos de nosotros mismos, reconocer que todos somos pecadores y que Dios espera nuestra conversión. Una conversión que realmente dé frutos. Que el Señor los bendiga. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas que nacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre.